Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues nada, que hace un montón de tiempo que no hacíamos ningún vídeo y nada, y como me he venido a ver eh, la evolución de la vivienda que estoy haciendo en Alginet, que es la vivienda de Fran Silvestre, eh, pues me están haciendo unos, unas cosillas que me gustaría enseñaros así. Si os parece, vamos a dar la vuelta a la cámara, y os voy enseñando eh, cómo está evolucionando la obra. A ver, le damos la vuelta por aquí... Bueno, la vivienda, fachada es esta. Ahí tenemos la estructura metálica que ya les he enseñado alguna vez, que son las celosías Y esto va a ser una zona de, de garaje. Y ahora ya están haciendo todo lo que es el cerramiento de la fachada con sistema de aquapanel. Eh, un sistema que, bueno, pues ahora parece que se está moviendo un poquito y me está gustando, por, sobre todo en este tipo de viviendas que son tan, tan planitas, tan blancas y tan lisas y tal, pues parece que, que está funcionando bien. Y Luego, sobre este aquapanel vamos a colocar eh, un sistema SATE de aislamiento térmico por el exterior, que, que bueno lo rematará todo y se quedará blanquito y se quedará súper estupenda. Luego también más cosas que tenemos por aquí, pues ya tenemos preparada eh, la piscina para hacer el gunitado, espero a ver si ya la semana que viene ya nos hacen el gunitado de la piscina y tenemos otra cosita más. Tenemos aquí un edificio auxiliar que va a ser un poquito... El que va a tener pues vestuarios, barbacoa y todo eso Porque en realidad nuestra parcela cierra por aquí Cierra por aquí y cierra por aquí Así que yo ahora mismo estoy en la parcela de vecino Pero bueno, me sirve para ver Para, para poder enseñaros esto Y nada, eh, como este le está colocado sobre una Sobre una estructura de cerosía Es un poquito particular, ¿vale? No, no van los perfiles eh, como suelen ir siempre Que van cogidos de techo a, a, De forjado a forjado y tal Sino que como veis a ver si os puedo hacer un poco de zoom, no puedo, bueno ahora subiré, como veis va cogido a los mismos perfiles metálicos, está cogida la perfilería del, del aquapanel, que es la que están sujetando aquí, que bueno la están subiendo con la máquina y todo esto, y la están sujetando a los perfiles metálicos, esto en principio a mí me planteó alguna duda, porque claro al fin y al cabo pues estamos perforando una estructura metálica y tal y cual, pero... Eh, estuvieron haciendo todos los estudios y tal, nos lo han certificado de la, de la casa comercial de now y todo eso, entonces pues en principio ya me quedé tranquilo y al final si, si hay unos certificados y unos ensayos que nos garantizan que esto funciona, pues bueno pues pues adelante a ver, eh, no sé qué he hecho que no me va ahora el zoom <risa> a ver ah, qué rabia da no, silencioso activado, que es esto hacia la izquierda no. Perdonadme, pero es que no sé qué ha pasado Bueno, de todas maneras Voy a entrar dentro para que podáis ver Más cosas y a ver si así puedo Bueno, a ver Jolín Ahora, vale, ya he podido Perfecto, bueno, vamos a subir por la escalera Y os enseño el sistema Cómo lo están sujetando Desde la parte interior, ¿vale? Eh, cómo están cogiendo los perfiles de Nauf a la, a la perfilería de la estructura metálica. Vale, estamos en la planta primera, esto ya os lo enseñé en una ocasión, que es pues, todo el techo este del de forjado de chapa colaborante y aquí tenemos nuestra perfilería. Bueno, aquí tenemos un hueco porque esto va a ser, va a ser una terraza, aquí va a haber, aquí va a estar eh, un ventanal que es del dormitorio principal y aquí como veis pues tenemos el perfil metálico que es el estructural y luego a cada lado tenemos las, los perfiles que nos sujetan la placa, la placa la tenemos aquí, vale, este perfil tenemos la suerte de que tenemos el, la perfilería de estructuras de 10 bueno, suerte no, está pensado así y la, la perfilería de la placa del de aquapanel pues también es de 10, por lo tanto se nos va un pelín por temas de esplome y tal pero es, es mínimo lo que se nos va Luego, esta tela es la tela, esta tela, la tela impermeable y transpirable que se pone en la cara de dentro del, del, del aquapanel. ¿vale? La placa estaría justo detrás, que aquí la vamos a ver porque en esta zona, al ser de terraza de eso, no se ha colocado. Aquí, esta es la placa de aquapanel y este es el aquapanel con la tela transpirable y toda la historia. Entonces, pues eso, se ha cogido estos perfiles, se han sujetado mediante tiros aquí están a la a la perfilería metálica y bueno pues nada eh, ahora una vez terminen con el aguapanel vamos a vamos a hacer una protección contra el fuego de esta estructura eh, trasdosándole por esta parte un, un pladurfo una placa de cartón yeso eh, preparada para, para fuego y luego ya dentro le volveremos a meter una placa de le meteremos una, un aislamiento interior y luego la doble placa de, de cartón yeso para los acabados. Pero eso ya os lo iré enseñando en otro momento. Así que de momento lo que os quería enseñar es esto. Mirad qué pedazo que ganaste de poder ver esto. Mirad qué pedazo balcón que se va a quedar aquí. Y terraza para los propietarios. Y nada, esta es lo que os, que, os quería enseñar hoy. Así que de momento lo dejamos. Y pronto espero poder enseñaros cómo va evolucionando esta vivienda. Así que gracias por todo. Nos vemos, si queréis, en el canal de YouTube. Nos podemos ver en el blog, en enriquealario.com barra blog. En el podcast, enriquealario.com barra podcast. En Instagram, en Facebook, en todas partes. Nos vemos pronto. Hasta luego.